¿Qué sentimiento que nace a partir de, esta, de, de saber esta resolución de la corte de Río de Rancagua referente a que no había antecedentes que validaran la tesis de la tortura y el asesinato por parte de absuelto Bueno, en el fondo nosotros tenemos una rabia y es mmm, una rabia de 25 años. Cierto, Hemos hecho muchas cosas, muy, pero muchísimas cosas para tratar de esclarecer la verdad y sobre todo que los asesinos, los torturadores paguen. Eh, sí, nosotros creímos que con el análisis histopatológico iba a cambiar un poco y iba, porque eso es una certeza de que hay tortura, eh, que es una certeza objetiva de que hubo tortura. Nosotros pensamos que podría haber sido que hubiera cambiado la... Resolución, pero en este minuto eh, el sentimiento es que, bueno, difícil creer. Po. En los casos de derechos humanos solo se puede trabajar sobre la base de presunciones. No, no hay las, los que tienen que aportarte las pruebas, no las aportan, obviamente. ¿no? Y más aún mantienen siempre un pacto de silencio. Entonces aquí se trabaja sobre la base de presunciones. Y lo que no lo que no ha querido hacer ¿no? la justicia hasta este minuto es presumir cómo ocurrieron cómo ocurrieron las cosas, cómo, cuáles fueron los hechos. Y esa es la situación en que nos encontramos hoy día. Aquí los únicos testigos son carabineros, no hay más testigos. Y además la gente al frente, pero la gente al frente no vio no los vio detenidos. Sabe que los detuvieron, porque no, no había otra posibilidad sino que los detuvieran. ¿No? Pero no los vieron, o sea, no son testigos de, no de, de, de hechos, o sea, que, los, que, que los vieran en, en, en la situación de ser apresados por carabineros. Entonces no hay testigos oculares de, de esto. Se sabe que, sabe, que se, que se supone en algún minuto se supo que podían haber podían haber estado allí miembros del ejército eh, pero eso fue solo rumor, nunca pudimos nunca pudimos establecerlo eh, no hay, es más, no hay ni, ni de lugareños ni nadie dio el eh, miembro del ejército en el lugar o sea, no, no. sí, por supuesto que investigamos aquello, nos, nos interesó saberlo ¿no? Eh, pero no pudimos establecerlo nunca no puedo decir que, que sí o no, pero no pudimos establecerlo otras cosas, o casi todas las cosas sí las establecimos, eso no todos tienen responsabilidad, pero el autor material, nosotros presumimos, ¿cierto?, que fue el Carlos Vesmalinovich. Él es reconocido por los torturados y hay una cosa que es permanente, que es el daño a los ojos. Él tenía una locura porque había perdido un ojo y entonces él torturaba apretando los ojos y tanto Cecilia como Raúl tenían lesiones en los ojos. Ya son presunciones, pero no es presunción cuando lo reconocieron los cabros torturados. Nosotros sostenemos que existen pruebas más que suficientes reunidas durante 25 años de, de, de, bien digo, de etapa de investigación en las cuales queda claro que existía un cerco policial, que, que ni Raúl ni Cecilia podían haber escapado de este cerco policial, lo dice el propio ministro en alguna diligencia que desarrolló en alguna ocasión, eh, y que por lo tanto ellos necesariamente debieron estar apresados y una vez que y puesto que son apresados eso no justifica que aparecieran eh, sus cuerpos botados en el río digamos si es que estaban detenidos además que extrañamente carabineros aquí no desarrolla la actividad que te es propia que es al momento de detener a las personas ponerla a disposición de la justicia las cinco personas que fueron detenidas como consecuencia del asalto al cuartel, al cuartel los Queñes, fueron puestas a disposición del fiscal Torres al otro día. Sin embargo, extrañamente, cuando detienen a Raúl y a Cecilia, no. Los mantienen en, el, en la zona precordillerana de San Fernando y no se entera el ministro, en ningún, el, el, el, el fiscal militar en ningún minuto, sino que aparecen solo muertos con una historia que a partir a, al correr de los años resulta cada vez más absurda que es la de que se ahogaron cruzando el río Tengueretica. Nosotros pensamos también que esto sobrepasa un poco la decisión solo de carabineros. O sea, de tener, tener detenidos a los máximos líderes de frente. Justo como decía además, con el principio. A fines de, de octubre, la historia. Y tomar la decisión de eh, matarlos, no una decisión que vaya a tomar, por cierto, ninguno de los que estaban en el terreno, ni tampoco creo que la haya podido haber tomado estanque a su calidad de, de, de ese máximo carabineros en la soledad, ¿no? yo creo que esto es, eh, es una decisión que es un poco más, más amplia, eh, creo que involucra a más personas, eliminar al 1 y 2 del frente en ese minuto no era, no era una decisión que pudiera tomar eh, alguien tan, tan, tan, tan, tan libremente.